Procede de, de una cerámica tan de tricolores. De, tiene mucha influencia. Y después empieza a buscar algún libro. Le encontré un acero de siglo VIII, eh, que está, eh, está donde está el templo, toda allí. Y que eso también que tiene mucha influencia de, de cerámica tan de eh, siglo VIII. Y entonces le digo. Que todo verde y manganeso y está empleando cuerda seca y cuerda seca Japón no había que esta técnica tiene que venir de fuera entonces claro todo esto tiene origen en ser tal entonces claro como he hablado contigo increíble no de viaje que hace sí. bueno nosotros pensamos que en esa época la como que vivían muy aislados y no estaban tan aislados. No, no está aislado. Los circuitos no, del, de, del comercio internacional para, estaban ahí. ¿no? Hay una, un mito historiográfico que, es que a la caída de, del Imperio Romano, como que se. El, la, la, Europa Occidental, y el, sobre todo Europa Occidental, se ruraliza y como que se aísla. Pero ese aislamiento no tiene por, no tiene por qué. De hecho, el registro arqueológico nos muestra todo lo que que hay continuos intercambio entre unos sitios y... y otros. Es más, se intercambian hasta con los propios enemigos. ¿Sí? los hombres estaban peleando con los facinidad en el norte de África, pelearse, pero estaban en guerra. Y resulta que luego se estaban comprando la cerámica uno a otro, se compraban los arreglos.